Hola, soy Miguel Costas. Eh, bueno, he estado en siniestro total, Aerolíneas Federales, Los Feliz. He sacado un montón de discos y, y bueno, eh, estamos en un momento muy difícil, eh, pues todos, tanto la música como, como bueno, el trabajo en general. Y nada, quería solidarizarme con, con todos los trabajadores de FINAC, que espero que, que, bueno, que se llegue a un acuerdo y. Y que vaya todo lo mejor posible. Venga, os mando un saludo y un abrazo a todos.